Eh, no sé si habéis visto un poco, aunque sea por encima, el texto. El texto es muy, muy sencillo. Son datos sobre la feminización del sector. Siete de cada diez mujeres que trabajan en el, en el sector son mujeres y seis de cada diez del personal voluntario son mujeres y no hay una correspondencia entre el peso que tenéis en el sector y el acceso a los puestos de responsabilidad. Eh, o sea, hay un techo de, de cristal, que es la, ¿no? la expresión que se, suele, que se suele utilizar. Entonces, en este breve queremos... Eh, abordar dos cuestiones. Primero está este aspecto ¿no? de, del acceso a, a los puestos de responsabilidad en el sector por qué, por qué estáis por debajo del, del ratio ¿no? que tenéis, el peso que tenéis en el sector y luego el otro aspecto que queremos abordar es el tema del, del liderazgo femenino. Si existe un liderazgo femenino y qué, qué, qué plus puede dar al, al, al sector eh, en general. Eh. En, y en base todo esto a una serie de datos de diferentes, de diferentes estudios. En el primero, la primera parte que tiene que ver con la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad, eh, antes le, le comentaba a Salvia, les comentaba a Itziar y a, y a Carmele que para elegir personas, eh, mujeres que estuviesen en puestos de responsabilidad, pues teníamos una lista bastante amplia. Eh, de personas que, que estáis eso, pues en gerencia, en dirección, eh, pero que aún así pues está lejos de, de ocupar, estáis lejos de ocupar los, los puestos que os corresponderían por, por, por volumen ¿no? de, de mujeres en el sector. Eh, vamos, que los hombres están sobre representados. Eh, si siete, el 70% de mujeres de, de, de personas en el sector son mujeres el 70% de los hombres son los que tienen acceso a los puestos de responsabilidad, más o menos eso en el Estado. En Euskadi está un poquito mejor, pero bueno, estamos más o menos en las, en las mismas cifras. En, con el tema de los órganos de gobierno, lo mismo, porque aunque hay un poquito más de mujeres que hombres en los órganos de gobierno, si quitamos de, de, del análisis los, las entidades que son es, eh, exclusivamente de mujeres, pues la, el porcentaje baja al 47%, o sea, esos datos ya son como muy, muy significativos. Eh, había una orientación en el libro blanco, en el, en el reto 6, que hablaba justamente de esto, ¿no? de promover medidas para que las organizaciones continúen a reforzar la presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad y en los órganos de gobierno. Esto ha mejorado un poco porque en el libro en el libro blanco el eh, 21% de las organizaciones habían implementado un tipo, un tipo de plan de libertad, eh, ya son 28% en vez del 21%. Pero bueno, los datos, eh, a falta de que se publique el nuevo libro blanco que se hará este año, pues eh, supongo que habrán mejorado, pero siguen siendo pues, muy por debajo de lo que corresponde a los propios en el sector. Bueno, y con este contexto yo tenía como, como tres preguntas para, para haceros. Os voy a ir dando paso tal como yo veo, os veo aquí en, en pantalla, ¿vale? Para que no nos vayamos solapando al hablar, pero si luego queréis, eh, yo qué sé, aludir a algún a elemento que alguna compañera ha dicho, pues lo podéis hacer tranquilamente. Bueno, eh, la primera pregunta es, pues una pregunta básica, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál consideráis que son los factores que impiden que las mujeres accedan a cargos de responsabilidad en consonancia con el peso que, que tenéis en el, en el sector? Y eh, Chiar, te veo a ti la primera aquí en mi lado izquierdo. ¿Tú qué, qué vale. opinas? ¿Qué factores son los que, los que inciden en este hecho? Vale. Bueno, a ver, yo creo que evidentemente estamos, eh, el tercer sector también está inmerso en una sociedad patriarcal, con lo cual esa, esa cultura es imperante y, y esto lo estamos viendo en otros, en otros mercados o en otros sectores, también aparece aquí, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que en el nuestro la situación es realmente es una pena y es paradójico, ¿no? Porque eh, nosotros somos el sector que enarbolamos eh, la, la bandera de los derechos, de la igualdad, de la cohesión social, de la equidad, ¿no? Y sin embargo, estamos viendo que hay una desigualdad en género todavía muy, muy importante, ¿no? A ver, yo cuando esto digamos que sería como desde una visión más macro, cuando yo me voy a, a analizar. Eh, ¿Qué es lo que pasa dentro de las organizaciones y qué es lo que pasa dentro de los equipos profesionales? A ver, yo creo que, que es un sector del cuidado en el que, en el que cuando las mujeres se incorporan, se, se incorporan muchas veces con esa vocación, vamos a decir, más de, de atender al bienestar de la persona, eh, está muy centrada en esa en hacer bien su trabajo del día a día, buscando siempre ese desarrollo de la persona y ese bienestar, porque es además donde se encuentra más segura y más confiada y menos juzgada, ¿de acuerdo? Entonces, claro, realmente lleva mucho... Cuando tú estás trabajando tan en el día a día no, no, no se autopromociona eh, y en cierta manera también eh, tienen una visión poco estratégica porque ese espacio eh, lo ocupan más los hombres, aunque sean menos pero eh, llevan una trayectoria más larga ocupando ese tipo de puestos y eh, son más proclives, digamos, a significarse al exterior. Es decir, ellos se sienten más seguros en todo lo que tiene que ver con la interlocución eh, institucional, en la presencia eh, de portavocías, en el exterior, en lo estratégico. Y las mujeres están en, un, en uno de los trabajos más importantes, que es eh, dentro de, los, de, los, digamos, de nuestras organizaciones, en el día a día, en el bienestar de la persona, y eh, no están en, ese, en esa visión más de autopromoción, más de postularse porque obviamente la cultura y el sistema ya se encarga de eh, decirlas que donde mejor lo hacen es en eso y yo creo que hay un problema de crisis de autoconfianza muy importante que les hace no querer eh, o, o, o retraerse de postular a esos puestos cómo aparecen esos procesos de selección, los equipos directivos, los puestos de dirección salen en procesos de selección muy cerrados, eh, normalmente ni siquiera son procesos de selección externos, con lo cual si los hombres están en los puestos de dirección siguen eligiendo a hombres que están en su círculo más cercano para postular a esos puestos y las mujeres se siguen retrayendo porque es muy curioso que nuestro sector esté lleno de mujeres que están desempeñando mandos intermedios. Hay muchas mujeres que están coordinando servicios, que están coordinando centros y que, sin embargo, todavía no pueden dar ese salto. También me parece muy curioso, que no lo has mencionado en el contexto, pero yo sí creo que es importante, que curiosamente en las, en las entidades de menor tamaño y menor presupuesto es donde más... Mujeres ahí dirigiendo. Según va creciendo el presupuesto de la organización, aparecen muchísimo menos mujeres y más hombres, ¿no? Entonces, a mí esto sí, sí que me parece, más allá de lo que digo, como algunos de los factores, un poco por, también por compartir Carmele y Salvia, cómo ven ellos o, o cómo vamos sumando a estas cosas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Vale, Carmele, te tengo tiara Justo al lado de... Sí, yo de estoy de acuerdo un poco con lo que estaba diciendo Itchiar, ¿no? Al final estamos en una sociedad que tiene unas características, unas claves y eso al final se refleja en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Eh, si es paradójico, pues, con lo que tú decías, ¿no? Pues que en un sector en el que el porcentaje mayoritario de trabajadores y de trabajadoras de son mujeres, que ese porcentaje de mujeres directivas o en puestos de responsabilidad no se corresponda con ello, ¿no? Yo estoy de acuerdo, ¿no? Pues eh, lo que decías, ¿no? De la visibiliz visibilización y, y que hay, pues sí es verdad, pues que, que los hombres sí que tienden un poco más a ese, a ese ponerse un poco delante y, y estar más en el exterior, ¿no? Las mujeres sí tenemos otras características y luego, bueno, pues también es algo social, ¿no? Pues en la medida que tú no tienes referentes o no te ves reflejada en pues no en este ámbito, sino en otros ámbitos de la sociedad, pues tampoco vas a atender a eso. Y yo el otro día leía un artículo eh, que habla del síndrome del impostor, y que es un síndrome que mayor, ma, mayoritariamente se mujeres, ¿no? Pues es un poco al hilo de lo que decía Itziar, ¿no? De no valgo, estoy aquí por suerte, no lo voy a hacer bien, o sea que el nivel de autoexigencia y de... Y de autoestima, bueno, no sería autoestima, pero bueno, el nivel de autosigencia que pueden tener las mujeres pues es un poco mayor al de los hombres. Yo estoy de acuerdo en el tema del tamaño. En los datos esos que barajábamos antes, que decíamos, pues que es verdad que si empezamos a buscar, sí que hay bastantes mujeres en estos puestos, en las entidades del sector, yo sí miraría realmente en qué, qué tamaño tienen esas organizaciones, esas entidades. Yo ahí sí estoy de acuerdo en que cuanto más grande. Pues más jerarquizada y más difícil es el acceso a las mujeres a esos puestos. Uf, yo creo que todo está dicho, no sé si le dejo algo a sí, Salvia. Sí, sí, sí. supongo que pues sí. sí. Salvia tiene alguna, algo así vale, vale. diferente que, que bueno, yo básicamente suscribo todo lo que, lo que han dicho, ¿no? O sea, eh, creo que ahí estamos en un contexto social del que tampoco nos podemos eh, inhibir y que, bueno, pues hay muchas claves que, que compartimos que vivimos y que sufrimos, eh, pero bueno, por apuntar alguna cuestión que, que yo creo que igual no, no está dicha o, o me gustaría reflexionar sobre ella, yo creo que hay dos, dos eh, miradas eh, a la hora de, de ver por qué las mujeres, como decía antes Ichiar, eh, no nos postulamos, ¿no? O nos postulamos poco. Es decir, por un lado… Eh, por el, el, el no verse en esa posibilidad, pero por otro lado, yo creo que incluso antes lo habéis apuntado vosotros porque eh, hay una forma de juzgar el puesto de liderazgo de una mujer. Y es una forma de juzgar... Eh muy inconsciente porque no creo que, que, que se haga de manera eh, consciente, si fuera consciente y si fuera explícita sería mucho más fácil de gestionar, pero es totalmente implícita hay un nivel de autoexigencia primero personal eh, a la hora de no de postularte, sino de ocupar un puesto de liderazgo ¿no? uh -huh. Uh -huh. pero mm, que tiene que ver con dos cuestiones, por un lado la propia eh, confianza en lo voy a hacer bien o no lo voy a hacer bien y yo tengo que demostrar que valgo. Esto un hombre no tiene que demostrar que vale cuando accede a un puesto de liderazgo, se le presupone, porque por eso te lo han propuesto. ¿no? Por eso te han propuesto que estás en un puesto de liderazgo y que puedes participar. A una mujer se lo proponen, pero lo tiene que demostrar. Y no solo lo tiene que demostrar de cara a ella, sino que lo tiene que demostrar de cara al resto que le está mirando, de los cuales las personas que más exigen... A un puesto de liderazgo de mujer son precisamente las mujeres. Es decir, uh -huh. nosotras mismas ejercemos sobre nosotras mismas a veces una mirada mucho más exigente que la que ejercemos sobre los hombres. Uh -huh. Esto es un, un nivel de, de tensión que no me extraña uh -huh. que las mujeres no accedan a puestos de liderazgo. Uh -huh. Porque pues no sé, tendríamos que ir eh, acompañadas de. Pues a mí que me puede tocar de sustancias eh, alucinógenas a veces. ¿No? Es decir, esto, por un lado está la, la mirada, es decir, a mí esto de que a un hombre, ¿no? Dices, bueno, pues es el gerente, es el gerente, algo sabrá. Pero cuando es la gerente, es que igual no sabe. Y si hay una gerente, yo también puedo ser. Si hay una en un puesto de liderazgo, el ideario social dice que cualquiera puede hacerlo. Eso no, no, no es, no se bueno, al menos yo no lo veo respecto a, al, al, al liderazgo de hombres. ¿no? Yo también creo que es muy interesante el tema del tamaño, ¿no? como habéis dicho. Cuanto más, pero igual no por tamaño, sino por prestigio. Cuanto más prestigio tiene una organización, cuanto más espacios sociales o más espacios de, de vinculación institucional, digamos, más, eh, post, o sea, más se postulan los hombres. Esto es interesante lo que comentas. O sea, ya no lo unes al, solo al tamaño, al, a la capacidad de gestión que se le presupone al hombre por, por gestionar una entidad con no, no. X millones de euros eh, anuales sino al prestigio asociado a un puesto de, de, esa, de ese tipo, o sea, no sé, eh, esto es un, es un tema, es un elemento nuevo que has metido, Salvia, no sé cómo lo veis. A ver, yo creo que tiene que ver eh, la reputación en una, en el tercer sector una entidad, al final atrae presupuesto, atrae proyectos, atrae, atrae servicios, atrae volumen, ¿no? A mí me parece muy interesante el tema que dice Salvia de la, de la exigencia, ¿no? porque además yo a veces cuando reflexionaba en esto pensaba no tiene nada que ver con la formación. Las mujeres que llegan a estas organizaciones tienen una sobrecualificación a veces impresionante. Que eso también, eso también daría para un capítulo importante decir cómo eh, los hombres cuando acceden al tercer sector, aunque no sean en puestos de dirección, eh, acceden incluso más rápido. Eh, que, los, que las mujeres, ¿no? Pero eso es otro capítulo. Pero yo sí que creo que cuando hablábamos de acceder a los líderes, al puesto de liderazgo, eh, es verdad que en un hombre se le entiende como ha llegado porque se lo merece. Y en las mujeres, ¿qué oportunidad te estamos dando? ¿no? Esta visión hace que si tú no tienes muy claro cuál es tu trayectoria, hacia dónde vas y qué es lo que quieres hacer, eh, a mí me parece que todo lo que tiene que ver con la autoconfianza es lo que, lo que, más, te, lo que más te está moviendo, porque si tú ya no te veías porque evidentemente las mujeres que llegan a este sector tienen unas disciplinas académicas muy dirigidas a ese desarrollo personal, a ese bienestar, ya te resulta más difícil saltar a un puesto de gestión. ¿vale? Es un paso en el tercer sector que no es un problema en otros sectores, pero en el nuestro sí, porque las profesionales que llegan están muy interesadas en trabajar acompañando a las personas. Cuando ya te ofrecen o estás pensando en, en dar un, un paso hacia algo de gestión, si encima la autoconfianza, el tema de acompañarte por ser mujer no te está acompañando, la verdad es que es muy difícil que saltes, insisto en esto, de los mandos intermedios a los puestos de dirección, a lo que yo llamo círculos de poder, que no es lo mismo que el mandos intermedios. mandos intermedios sacas una, una lista y encuentras a muchísimas mujeres dirigiendo unidades, procesos, eh, dirigiendo proyectos, pero yo estoy hablando al círculo de poder, o sea, en el, que, en el que ya estás planteando visión estratégica, desarrollo de decisiones. Entonces, bueno, yo lo de la reputación es que, lo, es que veo que va muy de la mano y, y, y al final, eh, claro, esa reputación como se está midiendo muchas veces, lo que decía Salvia, con esa vinculación institucional, ¿no? O sea, es decir, eh, el, los hombres están en el exterior, están en la interlocución institucional, están en las portavocías y, por lo tanto, están en la visibilización, ¿Quién no está en la visibilización? Las mujeres que están liderando o que están en mandos intermedios que no están accediendo a esto. ¿no? Esto es, un, es, una, sí, es una visión, a mí me parece interesante, tenerlo en cuenta ahí como telón. no Yo creo que es un tema que además también se ve en las redes. ¿eh? Bueno, no, no, no, a todos estamos, los niveles, claro, sí, claro. Quiero decir que estamos hablando aquí de sí. entidades, no de líderes de entidades, pero si hablamos de redes... What? y vemos alrededor nuestro quiénes What? son digamos los eh, no las juntas directivas pero sí las las cabezas de las redes sí, las son hombres con alguna excepción y <risa> tenemos aquí no eh, claro por eso digo que es que al final es la multiplicidad de factores eh, que hace que finalmente los que acceden y esto yo creo que es importante eh, y o sea, profundizando también en la sesión de hoy no sobre esos factores, todo lo demás que nos vas a preguntar y que nos vas a contar, pero que es por qué aparecen al final de la cadena hombres, qué es lo que está pasando en el intermedio, por qué las redes aparecen hombres, dónde están las mujeres líderes, bueno, esto es un poco lo que... Lo que ¿no? Y luego hay un tema que no hemos comentado, pero creo que está, que es el tema de la conciliación, es decir, a un hombre cuando accede a un puesto de liderazgo, no se le pregunta si se va a organizar con sus hijos o no. A una mujer, cuando accede a un puesto de liderazgo, se le pregunta si va a poder tener tiempo para, para dedicar al, al entorno familiar. Y no se le pregunta directamente en la entrevista. Os Pero voy a dar sí, un, un dato sobre ese, ese tema y es que eh, de, los, de los del 100% de los, de los contratos a tiempo parcial, o de reducidos de jornada, 8 de cada 10 son para mujeres. Eso, eso es claro, claro. Y, y tiene que ver, tiene claro. que ver con, con este, tipo de, este tipo de cosas. Pero y también. Yo, yo, ah, perdona, Carmen. Sí, sí. Digo, yo hablando también de la conciliación, digo, este es un sector que es muy presencialista y muy voluntarista. Entonces, hay muchas reuniones que son a unas horas, eh, que tú tienes que estar en otros sitios que el presencialismo, tienes que estar porque tienes que estar, entonces hay las posibilidades que puede tener un hombre y las posibilidades que tiene una mujer, si, al hilo de lo que comentabas y conciliar pues no son las mismas. También es un sector en el que, que, que lo informal tiene mucho peso, ¿no? el café después de estar, la comida… Entonces, en esos ámbitos informales también pues, se maneja mucha información, se habla de muchas cosas, se toman incluso decisiones. Entonces, hay, pues, la mujer tiene una presencia más limitada, creo yo. Luego también hay que tener en cuenta pues, cuáles son los mecanismos de promoción. ¿no? En entidades igual más pequeñas no tienes que pasar por muchos cortes ¿no? antes de acceder a un, a un puesto de responsabilidad. En, en, en empresas o entidades más grandes Igual los cortes tienen un mecanismo de promoción interna. Entonces, bueno, pues eso también decanta la balanza hacia un lado o a otro, ¿no? Si los mecanismos son objetivos, son más objetivos. Entonces, bueno, pues todo ese tipo de cosas influyen, ¿no? A ah. que, bueno, pues que el, el número de mujeres que estén en esos puestos, pues sean los que son. Y luego bueno, yo, yo estoy claro. totalmente de acuerdo con la autoexigencia, con la exigencia del exterior. Entonces, bueno, pues... Al final, tú te autoexiges en la medida que has aprendido a que te tienes que autoexigir también, ¿eh? ya, pero yo, por ejemplo, creo que en el tema de la conciliación, eh, o sea, yo realmente pienso que hay otra vertiente en esto, ¿no? O sea, cuando una mujer... Eh, tiene su profesión en un ámbito calificado como el cuidado, su entorno social y familiar automáticamente le está asignando muchos más roles de cuidado a todo el entramado familiar que si fuese ingeniera de caminos, es decir, como tú eres trabajadora social, puedes gestionar la, la valoración de dependencia del suegro. Como tú eres trabajadora o como eres educadora social, te vas a arreglar mejor en las reuniones del colegio. Como eres eh, eh, psicóloga, mejor vas tú a, con el chaval al pediatra porque te arreglas más. Yo creo que hay muchísima más presión eh, social, mucho más que en nuestras propias organizaciones, eh, porque vamos, o sea, nosotros no dejamos de tener eh, reducciones de jornada, somos una organización mayoritariamente mujeres, los puestos de dirección son abrumadoramente de mujeres y sin embargo sigue habiendo todavía muchas, muchas medidas de conciliación de reducción de jornada con unos horarios europeos, ¿eh? porque hay algunos servicios en nuestro caso que tenemos horarios europeos. ¿Y esto por qué es? Porque yo creo que cuando les preguntas y lo manifiestan es que al final en sus entornos familiares le están generando este, este plus de cuidado, de atención, que en otros sectores no les corresponde porque eh, al final estás haciendo una corresponsabilidad, ¿no? O sea, yo creo que, que hay esa doble vertiente, que yo es que los veo, digo, bueno, es que no, no no no entiendo muy bien, pero es verdad que como eres esto, sabes más de ir a la diputación, de solicitar tal, de ir a la seguridad social, de solicitar eh, ayuda a domicilio para eh, tu madre, si tienes un problema con tu padre, o sea, vas sumando escalones porque precisamente tu profesión es también eh, todo ese socio sociosanitario del que tiran tus otros miembros de familia, ¿no? O sea, que no, que no creo que sea solo la presión en el, en, la, en, la, en, la, digamos, en el trabajo, en tu entidad, sino fuera. A mí me parece que, que cuadra mucho más esto y que se ha trabajado muy poco la corresponsabilidad. De hecho, creo que los hombres que están en nuestro sector acceden eh, bastantes a las medidas de conciliación, de paternidad, de, de, de excedencias, de, o sea, yo eso sí que lo he visto en nuestras organizaciones. Lo que yo creo es que nos está trabajando la corresponsabilidad, la de, oye, eh, eh, trabaja en tu casa eh, y, y, y organiza un poco estos tiempos, ¿no? O sea, que no tiene que ser siempre tirando para este lado. Yo creo que hay que incidir bastante más en esto, la verdad, mi opinión. ¿eh? O sea,